En este momento, Bogotá está en llamas del poder del pueblo liberal, del ejército y de la policía liberal. El bogotazo sucedió el 9 de abril de 1948, luego de que presuntamente Juan Roa Sierra matara a tiros al caudillo del pueblo Jorge Eliezer Gaitán. La gente enfurecida lo mató a golpes lo arrastró y lo dejó desnudo frente al Palacio de Nariño. El Bogotazo fue uno de los primeros actos violentos de la época conocida como la violencia, periodo histórico colombiano del siglo XX en el que hubo enfrentamientos entre simpatizantes del Partido Liberal y el Partido Conservador, caracterizado por la extrema violencia, asesinatos, agresiones, persecuciones destrucción de propiedad privada y terrorismo por el alineamiento político, dejando un saldo entre 200 y 300 mil muertos y más de 2 millones de personas desplazadas.